lámina sobre el juguito de, de pimientos. Ese plato está muy rico, tremendamente rico, pero ya es menos, digamos... Lleva un poquito más de... Sí, lleva un poquito más de todo. Sí. O sea, ya está más aliñado, o ¿no? más sazonado, ¿no? como nosotros mismos también. Y el restaurante vivo de Madrid es una locura. ¿no? Sí, ese es San Pío de Madrid, el río de Marbella y los dos. Y próximamente será el vivo Catarse, abrimos ahora, Ole. en Doha. Esa es la marca expandida. Y el Mercalpar también lo vamos a poner. <risa> <risa> Oiga, y eso es Mercalpar y... Eh, Venía. ¿Venía? Bueno, el, ponemos uno poquito de germinado en el centro y luego lo que hacemos, que eso ya lo hace la gente de la sala, es hacer una aceite de negra que es ese que saqué y lo vamos a pasar por nitrógeno en vale bonita para que le pasas por nitrógeno bueno para que el, el, el, eso si, si quieres técnicamente realmente explico el porqué o sea porque hay muchas veces no que parece que todo esto es show vale y eso no es show o sea si yo cojo en ese plato donde la intensidad del a ver no show también es show vale pero además se hace delante el cliente lo hace el, el, el, el, la gente de la sala que para nosotros es o sea, no es, no es un apéndice, ¿eh? no, no somos parte, parte fundamental. Un equipo somos sala y cocina, no es el equipo de sala y el equipo de cocina, somos todos juntos. ¿no? Y, y lo hace la, la, sí, sí, la sala. La el por qué lo enfriamos y lo ponemos y lo deslizamos de esa manera. Eso con el tiempo y con los años, al final te vas dando cuenta que las densidades de las cosas cuando tú quieres mezclar dos cosas no tiene nada que ver una con la otra, ¿no? Si yo ahora mismo cojo ese aceite y lo echo por aquí, lo puedo echar, gustativamente, te aseguro 100% que no va a ser lo mismo. Porque el jugo de pimiento asado se va a comer Todo. el sabor de lo que es la aceituna negra. La única manera es conseguir una densidad diferente en el aceite pasado por nitrógeno de la aceituna negra. Y entonces ahí es cuando tú notas las dos cosas y es cuando salta la margen. Perfecto. No, no quiero parecer cursi, pero sí es verdad que vivimos la cocina de esa manera. Vivimos la cocina de esa manera, ¿no? Entonces lo que hacemos es coger eh, un aceite de aceituna negra, que hacemos nosotros también. Se seca la aceituna negra, se pintura, se apuntó, y luego se le pone aceite. Y la tiramos aquí. ¿no? Sí. Aparte, es de, de, de maravilloso realmente en tus salas para que puedas a cogerlo. No tan claro, no escándalo. Somos muy de sala y somos muy de, de hacer que la sala haga cosas chéveras. ¿no? Bueno, ahora eso es como lo recogemos. Bueno, tenemos que agradecer también al Ayuntamiento de Denia y a la Generalitat Valenciana que nos apoya en este maravilloso evento. Estamos aquí, que lo producen ellos y dar las gracias a todos los que estáis aquí por aguantar este día tan maravilloso de sol. ¿no? <risa> El sitio es espectacular. Venía para mí es una de las ciudades favoritas de este país, sin duda. Yo bueno, aquí ya... también. Tengo casa aquí también en Denia. Y nosotros. ¿Se ve bien? Yo no, pero si me quedé con una <risa> Bueno, es el, el, el es, es aceite. O sea, básicamente no aceite. Que tenga que tenga ella, sentido, bueno, cuando cuando pasan cosas por nitrógeno tienes que pasar cosas con conciencia, sí, ¿no? Cosas que, que al final tengan todo el sentido del mundo, ¿no? Y el, el, el aceite, que es una grasa, no deja de ser una grasa, siempre es lo más agradable al paladar de, de pasar por, por aceite. Entonces, lo que hacemos es el cliente, o sea, eso lo hace el camarero, todo lo que yo he hecho, delante del, del cliente, y se lo he echa por encima. Es sencillo y qué bonito. Bueno, y al final, como digo, lo que hace es separar densidades y notar el aceite sí. a ah, sí. cinco Vale, de una manera y el, y el jugo de pimientos de, de, de otra, ¿no? pero sería un poco el tataki. Ya vemos aquí que ya hay mucho más, mucho no más matado, cariño que en los otros lo otro platos. ¿no? Bueno, aquí ahora vamos a volver a hacer un tartar de ventresca, pero ya de vivo también. no Porque vale. Igualmente hay bastante bastante más cariño. Bastante Entonces aquí tenemos lo que es la, la ventresca. Ese es un plato, esa es una yo, técnica yo no que es. Yo al eh, de este que se come es sublime, de verdad. O sea, es una técnica Cuéntanos. que vale además no solo para el atún, vale para los sí. productos. O sea, que es una técnica que se de. Él la llama. Eh, no la hace así, ya como hacemos nosotros, la hace diferente, pero está inspirada sin duda en nobu. Él la llama a la, mantena, está, la, la, la mantena, nueva la mantena, manera de entender sí. bueno chica si no también Una hablando con él, porque simplemente me ha encantado esa la vida, ¿Ah, sí? pero no sabía por qué en la hacía. ¿no? ¿no? ver todas las fotos de los dos días de Y me dijo, no, pues señora, que venía a tener que no le gustaba el y no, Empecé no, a, pues, pues, a, a, a, a templar y a cocinar el producto ahí al momento. Y esa técnica viene de, de ahí ¿no? ¡Qué gracia! Bueno. que, a que te gusta el pescado crudo y el japonés? El ¡No, claro! Entonces, lo que hacemos es poner el tartar, y dejarse hueco, que hueco. con una yema de si quieres no, si no, la... la... no. es pues Si quieres, pasa, no sé, queremos volver a Valencia. Ese no. Ese es lo que, no, ha, lo que no, se hace no, en sala y no. la presentación con el... Bueno, bueno primero lo, lo, no, no, lo tienes, todo. Pero tiene todo, tienes al letal. lo tienes al Pasa que los dos días no puede ser o uno o el otro. Lo tienes al lado. Al de tono, sí, ¿eh? Y ahora lo que hacemos, tenemos el aceite que es súper sí, importante, es una cuchara seca y humeando. O sea, eso se consigue a unos 180 y pico, 190 grados. ¿vale? Entonces, eso es mitad, él lo hace con aceite de sésamo, nosotros evidentemente somos andaluces, somos españoles, lo hacemos con aceite de sésamo y aceite de oliva mezclado y Y caliente, como veis, humeando. No sé si lo escucharéis, pero. Se escucha, Juan, como sois. ¿sí? <risa> <risa> Tenemos al público absolutamente entregado, Dani. No sé si te has dado cuenta. <risa> yo, es que, yo también siento Eso que es mucho de haré... agradecer. Bueno, pues, si Cuando sea de un profesional, poquito, ¿verdad? Es importante. Al, al, final, al final va más allá de un tartar, ¿no? O sea, es, es un tartar ligeramente cocinado. Con esto se consigue una cosa: se puede hacer con todo. ¿Qué es lo que pasa con el atún? Que eso es como el jamón, ¿no? O sea, tú cuando cortas, uno no, saca una pata jamón de una nevera, ¿no? no. Y lo cortas, ¿no? ¿no? Es importante y es vital cuando la, la grasa... Tú, sabes, tú que sabes de eso ¿Eh? también, la que, eh, cuando la grasa funde un poco, tal, ¿no? Aquí lo que se consigue con, con eso es que... Con el aceite punta, caliente que le has puesto. Punta. Punta bueno, eso para darle un poquito de frescura, un poquito de... Me está entrando un estas no puedes no, no sé. ¿Es que no sé cuándo va a meterme mano y yo <risa> estoy aquí para... con el cuchillo, no me cumple, hay que ir a la mano, ¿eh? Me corre el aire. Me corre el aire, eso. Y claro, Juan Fraga lo conozco también desde, yo que sé, desde, no, desde que no tenía tatuaje, Dani, ¿con cuántos años empezaste? Empecé con 17 realmente, o sea, a nivel profesional con 17. ¿Estuviste teniendo escuela de Málaga? He a la escuela de Málaga, hoy tengo 42 y me quiero retirar pronto. ¿eh? O sea, no, no, no. Claro, eso, es que muchas veces, claro, dices 42 y dicen, gente, qué joven. O sea, yo me veo, como hablábamos ahí. En porque lleváis 20 años. Que, es que yo, nosotros nos conoceríamos hace 20 años, tranquilamente. Madre 20 mía. años. ¿sí? Yo, yo tenía menos pelo porque me rapaba y él tenía más. <risa> ahora no tiene... Pelo. A diferencia es que yo lo hago natural y... <risa> Juan te mucho. lo mucho. queremos, lo queremos mucho. Bueno, es un poquito de. Hola, de, de no crujiente. Eso está muy bueno, de verdad. No, no quiero. Yo que vivo está un cuarto. Bueno, o sea, el de Madrid está más cerca, ¿no? Y bueno, eso, como digo, es una técnica de Iván Roca, eh, que hace bastante. bastante años, ¿no? Pues tiene 15 años activamente de Aumago, y lo que hacemos es, bueno, una pipeta con un poquito de, de, de madera y ahumamos aquí y esos vivos salen así ¿no? bueno, ¿no? se deja unos segundos eh, son, muchas veces el futuro va también los antiguos ahumados son geniales ¿no? ahumados al momento es que ha hecho una buena madera. Ha llegado, sí, ha llegado hasta Entonces, sí, aquí. ¿eh? Sí, sí, algo huele. Pero no, verdaderamente te aporte algo, algo difícil. Y bueno, pues llega, llega así, no quiero mover mucho, se de ve aquí. De esta manera lo único que hace es levantarlo, moverlo un poco y, y quedamos. Muy bien. Es un tartar que no tiene nada que ver. Bien, nada, y cuatro y tu, una secuencia la la a... ahora pasamos a la cocina de Dani García Restaurante que ya es, eh, es otra historia y ahí jugamos mucho más intentamos sí, sí. trabajar eh, muchísimo más ¿no? entonces el, el primer vamos a hacer dos platos bueno, uno de un... ellos son de dos partes totalmente inusuales <risa> no muy no muy <risa> bien. Hacemos primero la batata no la batata. Hace un video la batata porque bien. ya va a ser dos más. Sí, eh, el hay un plato el primero que vamos ¿sí? que ver, es muy